tan duros o tan importantes como los que le hacían cantar en aquella época a Martinete, aquellos artistas hoy pueden, pueden surgir también. Por ejemplo, conoces algún cantado que cante esos ¿Por Martinete? Sí, con temas más modernos. Pues no, no. Siempre son temas y letras viejas. Quizá Menece haya hecho algo en este terreno. Sí. En rito y geografía del cante aparecen personajes entrañables que a pesar de no haber pertenecido nunca a la nómina de los que se han dedicado al flamenco profesionalmente, sin embargo, marcaron unas líneas estilísticas precisas y su cante ha servido de referencia a las generaciones que han llegado después. Este es el caso de Manuel Oliver, Oliver de Triana, especialista en las llamadas soleares de los alfareros del famoso barrio sevillano de Triana porque fueron los dedicados a este oficio o a otros relacionados con la alfarería los que las cantaron con más dedicación y frecuencia. Por eso, entre los intérpretes de dicho estilo, abundan los apodos relacionados con el trabajo del barro. Ramón el Ollero Antonio el Arenero, Domingo el Alfarero o Manolito el Pintor, es decir, Pintor de Loza, una actividad muy valorada en las fábricas trianeras porque era el que remataba, decorándola, la pieza de cerámica antes de entrar en el horno. El mismo Oliver hacía ladrillos en su juventud y después, ya mayor, acarreaba arena, en su viejo camión desde la orilla del Guadalquivir a los distintos talleres. A través de este programa podemos conocer las reuniones de fervientes y respetuosos aficionados en la ceremonia de compartir unos cantes y unos toques de guitarra. Vemos también la triana de entonces, principios de los años 70, y a su peña, decorada con los famosos azulejos salidos ...de los cercanos alfares... ...y a un hombre, pequeñito y menudo... ...Oliver de Triana... ...con la grandiosa talla... ...de un verdadero maestro del cante. El hecho de que aún existan intérpretes... ...que mantengan los esquemas primitivos... ...del antiguo cantaor... ...implica la conservación... ...de los estilos más puros... ...dada su marginación voluntaria del mundo flamenco más o menos oficial. Su dedicación profesional a otros trabajos ajenos al cante... ...su sistema de vida y la ausencia de toda manifestación artística normal... ...hoy en día, como festivales o grabaciones... ...hacen que estos cantadores mantengan en sus estilos... ...un sabor y unas formas musicales que no corresponden a la época actual... Este es el caso de Oliver, que a pesar de las condiciones impuestas por el tiempo, aún permanece en Triana, unido a uno de los oficios de más tradición entre los habitantes no gitanos de ese barrio de Sevilla, la alfarería. ¿Y cómo era el ambiente de Triana en, en su época, de hace 40 años? Hombre, en mi época era extraordinariamente buena, porque había muy buenos asesorados, muy buenos, muy buenos, incluso en esta misma casa teníamos el culo garrafa. Y nos reuníamos aquí, hermano de los Burros, que fue un gran aficionado también de Tiriana. ¿eh? Aquí también frecuentó esto Antonio Mairena, Antonio Sevillano. ¿eh? el Gloria también frecuentó esto muchas veces. Porque nosotros lo reuníamos, cuando lo reunimos aquí, 100 sí, duros, para pa, gastarlo en magro, como todos eran carniceros de aquí de la plaza, y a todos les gustaban el flamenco con delirio, y todavía los hay, pues aquí formamos nosotros el culo de Rafa para eso. Para uno para hartarse vino, yo no, porque yo no lo he bebido en mi vida. ¿Y eso cómo es eso? Que ¿Eh? usted no ha bebido vino y, y canta sin vino. No sé por qué. Yo me emborracho, pero es cuando siento la guitarra. Ay, ay, ay, tri, si vino. Ay, que la luna crece y Ay, ay, yo me mantengo en mi miser... Llevo la verdad por dapo, y porque lo mandan vivir y vengo. ¡Ay, hay desgracia y toma que... Ay. Ay de y va que come pan por manita ajena. Siempre mirando a siempre mi girando. Si la pone eh, eh, mala, a ah, buena, ay, ay, ay, cuando llegó la justicia Ay, cuando llegó la justicia Ay, en mi casa registró Mi compañera, hay Ay, Yo me en el muerco. Orcio. Ay, ay, Ay, Ahí... Sí, la puerta, puerta Ay, mare, yo no, os quiero abrir. Uy. Mare, si se era... guardia! y mare que y ven, vendrá por, por mí. Cinco calabozos. Hay 25 cabo, hay 25 cabo, tiene la cárcel, de el 3 verá 24 traigo anda. Ay, ay, ay, ay, el más penoso me... Mujer, ...que hay... Ay, ay, ay. El de Juan Bremontes creó un toreo que fue extraordinario, ¿verdad? Que a veces llegaba seis lances, arrematado con la media verónica. Por los cantes de Triana, se empieza por un... Por ejemplo, a cantar por un cante grande de Triana, y sus terminaciones son esas soleares chicas que hay, que, hay, que son las que pegan el pellizco. Es la media Verónica, la que yo digo, esa es la media Verónica que daba curro puya así, aquí abajo. ¿Me comprendes? Ese es el arte del, del toro y el arte de, del cante. ¿Y tenían mucha relación los, los toreros con los flamencos aquí en Triana? Hombre, sí, eso sí, porque yo he escuchado aquí, aquí el Manuel Maera, pues se reunía mucho aquí en el puesto de las Flores, que yo he escuchado, yo escuché ahí a, a pollo Costura, que cantaba muy bien por, por Siguerilla, que era torero también. Masacu, que fue aficionado al toro y después no sirvió para el toro porque la familia no lo dejó, pero se dedicó al arte y cantaba también de maravilla. De mi serrana, de mi Serrana de mi Serrana de mi serrana. Rana, de serrana, de mi serrana. la recua de Mula, de Cantillana, de Cantillana. Tijana, right. right. con tanto rumbo un tanto rumbo Don't down, De quién son, son, más ¿De quién son, esos son, son? ¿Ay, ay, con tanto rumbo, con tanto rumbo rumbo, con tanto rumbo que son de Pedro la cambra que son de Pedro Bampa, es el yuyó, oh, oh, oh, oh, el que yo le escuchaba a mi padre de oh, que oh, que. Y tu Dios sin fuerza que me hacía así, decía, niño, esto, niño, esto. El ambiente este de Triana que hablábamos antes, de Ramón el Ollero, de toda esta gente, ¿en qué, ¿a qué se dedicaban esta gente a trabajar? ¿Eran también alfareros y eso? Hombre, Ramón el de Triana era alfarero, hacía olla. Precisamente antes de ayer, yo a mi señora le tomó la leche a, a, a uno que fue aprendiz de, de Ramón el Ollero que tiene 86 años, un tal justo de aquí de Teriana. Y ese hombre me cuenta a mí de Ramón 40 mil cosas, ¿verdad? 40 detalles. Y Ramón y mi padre, que en gloria esté, por lo mismo, Emilio y el tío de Narajito, igual. El malino también me lo contaba a mí. Enrique Mijí, fue otro gran aficionado de Teriana también, pues también me contaba a mí muchísimas cosas, muchas grandezas de Ramón el de Tiriana, que creó una escuela en Triana de Canto da usted cuenta? Ya después, pues claro, yo he escuchado a Rapancho, había un tal Moralito también aquí en el Surraque, aquí en el Patrocinio, que cantaba por Soleja también muy cortito y muy bien, y yo me iba con Antonio Gómez Maesa, que le llaman Antoñito Ballistero, que era dueño de la Casa Ballistero, de la Taberna Ballistero, pues nos íbamos nosotros a un riconcito a escuchar cantar a ese viejo, porque ese viejo cuando cantaba por solear, es que le las tripas. ¿Te usted cuenta? Y como era tan bueno, nosotros teníamos esa afición y teníamos nosotros unos 15 años. Y cuando nos decían, mira que en, en Castilleja va a cantar fulano de Manuel Torres, va a cantar con el Gloria. que día Santiago, porque los reyes y los carniceros de Castilleja se lo llevaban a Moner Torres allí. por pues nosotros cogíamos una bicicleta, los vamos, pum, pum, pum, pum, pum, a Castilleja, a escuchar cantar. Y si cantaban en dos hermanas, allá íbamos nosotros. Y a donde quiera acudar, que hubiera un espectáculo de cante, allá íbamos nosotros. Porque ese es como un hermano mío, un íntimo amigo mío. ¿Eh? Y muy aficionado también. Además canta muy bien por Siguerilla también, lo que es que el pobre está malo y no puede, no, no puede, puede ahora mismo no puede cantar. bye en eh, eh, gracia oh, de los cielos. De los siete, eh, bebé. Eh, hermano, yo el más desgraciado. Ah, <Sings> fue alfarero. Yo Ahora, fui alfarero. es camionero. ¿Qué piensa ¿Qué? usted de los que se dedican al cante como profesión? No, pues yo los veo que si se buscan la vida ellos, pueden buscarse la vida. En su profesión, cantando y esas cosas, Lo veo bien. Ahora, porque tienen carácter para ellos. Yo no me he buscado mi vida nunca en eso, siempre trabajando. He tenido la afición, lo he tenido por gusto, por esposo. He, he estado con los amigos, en reunión lo he divertido, yo al mismo tiempo me he estado divirtiendo porque esos amigos míos que yo sé que saben decante, que es cuando yo más a gusto estoy, cuando yo estoy con personas que saben de decante, entonces cuando yo doy a decir todo lo poquito que yo puedo. Hemos acabado la faena del tejar, como yo tenía, tuve cortando aquí al sordillo de Triana, que ya el pobre está acabado, yo lo tuve aquí en mi casa trabajando, acababa de cortarse tres millares de ladrillos por la noche y nos veíamos en el bantoñito. En la calle Herbética había un bar, nos le llevamos allí y a lo mejor estábamos hasta las 6 de la mañana cantando. ¿A usted le gustaría dejar camión y dedicarse de al cante nada más? Hombre, yo ya me coge con una edad que no es para dedicarme al cante. Si tuviera 20 años, pues a lo mejor me dedicaría. Lo que es muy fácil, muy fácil, un día ponga un letrerito ahí en la puerta, ¿eh? Se dan lesiones por solea. Sí. El que quiera aprender el cante de los que se pase por la calle... Tejare 24, que ahí vive Oliverito de Triana. Yo creo que en Triana los primeros que cantaron fueron los alfareros por Soleá. Los gitanos crearon, yo, por lo que yo le oí a mi padre y a muchos viejos, Artío, a Emilio, Artío de Narajito, et, ellos eran el, el martinete, la carcelera, la tonal. ¿Usted me comprende? Eso es lo que ellos machacaban más. Y el cante mmm, ha compasado por soledad, como hacía Joaquín el de la Paula. Que dentro de ese cante, el mejor que hubo en aquellos tiempos era Joaquín. Y ellos bebían en la fuente de Joaquín. Lo mismo que nosotros, los payos, ¿eh? bebimos en la fuente de Ramoncillo, y de Triana. Porque Ramón dejó una escuela de cante grande. De Ramón había que aprender. Porque lo mismo hacía Ramón en el cante grande que hacía el cante chico. ¿No puede usted hablar de la tradición de cerámica aquí en Triana? Pues sí, esto deriva más o menos del siglo XVI. Es cuando toma más impulso la cerámica. Aunque es mucho más remota. Sí. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué dieron los árabes, qué aportaron los árabes a la cerámica de aquí pues, de ¿Se conserva todavía alguna cosa? Sí, la cuerda seca y, y esto y los reflejos metálicos. Hay cierta tradición de cantes por Solea, que son los, los cantes de los alfareros. ¿Usted conoció algún cantador de pues ese tipo? Sí, sí, conocí al soldillo de Tiana, que todavía vive, claro, tiene ya muchos años. Ramoncillo de los Lleros, aunque no lo conocí, pero ha sido muy bueno. Y sí, algunos más. ¿Y a Oliver? A Oliver también, es muy conocido, que él trabaja con un camión. Y ahí... Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. En el mundo quiero ahí, cuando me acuerdo de ti, compañera de mi arma, cuando me acuerdo de, de ti. Yo sé por mi pensamiento, sé por mi, mi pensamiento. o no descubrirme yo a nadie, más vivir yo le di a mí, mi cuerpo. No descubrirme a nadie ahí, martirio, le di a mí un cuerpo. No quiero que hable con nadie, nada más con el confesor, con tu padre, o con tu, tu madre, nada más con el confesor, con tu padre, o con tu, tu madre. Pa que tanto llove, y pa que tanto llove, a mí me duele en la mano ay, de sembrar y no coger. La compañera de mi arma. Ay, y de sembrar inocuo. Oh, oh, oh, oh, oh, eh, eh. Pasé por Trianilla. Yo pasé por Triana y Villa, la adobaban en Triana, y la doba van en Sevilla. Compañera en mi arma, y la adobaban en Sevilla.